El ego me somete a ser mejor Mejor que algún sorete que te usa el corazón Y después juega con popo al Sony Podría ser tu pony Y me dejaste sin opción ¿Cuál hay? Si hay pena y beneficio Condenan todos mis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 Dale vayamos juntos de viaje Que ni el frío no detenga La arepiva, vayamos juntos de viaje Llegamos hacia tu norte La arepiva, vayamos juntos de viaje hey, hey. Feliz, Feliz en la ronda, ronda, tomando otro, otro trago. trago Caen como, como bombas, recuerdo del pasado, pasado Que van un alado con la alfombra, ya nadie me alumbra por estar mamado. Y estoy mamado por no ser amado por vos. Todos esos tragos son para olvidarte mejor. Yo no me cago, solo quería una porción. pasar tu mago y con guitar del corazón y cómo duele, leche. La noche me convence y entre estupideces algún ruido me su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 Dale piba, vayamos juntos de viaje La, que ayuda, no Dale piba, vayamos juntos de viaje Lleva piba, vayamos juntos de viaje Dale piba, vayamos juntos de viaje Lale piba, vayamos juntos de viaje Dale piba, vayamos juntos de viaje Vayamos punto de viaje